pues, por ejemplo, Pedro responde, por favor. ¿Cuántos.? Pedro, me digo. Pedro responde, por favor. ¿Cuántos años tiene? Tengo. Ahora tengo que apuntarlo, ¿vale? Vale. Bueno, esto ya está. Bueno. Y ahora la pregunta. Ya he escrito esto y ahora la pregunta. 1 no tengo... Y ahora responde. Bueno, acepto. Está esperando. 24. Lo ha acertado pero con faltas. Raras. pero lo ha aceptado tengo 24 años por ahora eh, en agosto el 20 de agosto cumpliré 25 pero ahora tengo 24, lo ha acertado puedes preguntarle cualquier cosa y lo adivinas bueno va, que va, os explicaré el truco mira aquí escribís un punto y te sale la P y aquí escribes la respuesta, vale hola hijo de Puta. Y espacios. Bueno, puedes escribir solo pe hasta Pedro, por favor, pero no que tiene que quedar la frase cortada, ¿vale? Después, digo, ¿cómo estás? Y contesto. Y, Hola hijo de puta. ¿Ves? El truco es este. Escribes un punto y después lo, la respuesta la escribes arriba y debajo escribes la pregunta. Este es el truco. <risa> bueno, pasamos al siguiente. Pulpo Paul. ¿Qué queremos saber? Bueno, no está muerto, sigue vivo en esta web. Pregunta al Pulpo O sea, que vamos allá. ¡Ah! 24 y... bueno... ¡Halo! ¡Esta es la respuesta de todo! Bueno, no es 40, pero no tengo 42 años Bueno, es la respuesta de todo sirve Es la respuesta de todo 42, por lo tanto sirve Así. Ah, y también puedes ver preguntas que... Fe, uh, preguntas aleatorias que ha hecho la gente Pues ya sabemos quién gana. Y preguntas eh, preguntas anteriores saldrán una lista de todas las preguntas que ha hecho la gente, ¿vale? A ver si es lista. A ver si es linda. No. Uh, ¡Fuera! Fea de aquí, fuera de aquí. Fea. Muy bien. Chonizador. Esto sirve para escribir en Cani, en Tony, como se llama, para tu... Bueno, no, que ya no existe el ja, <risa> Ya no tenéis Messenger. Pero podéis, sí, lo, lo copias y lo metes en WhatsApp, como pueda. No sé si desde un móvil se puede, pero inténtalo hacer como un WhatsApp. Hola, me llamo... Roger. <risa> y te sale. Puedes videarlo. después también había el suble, el sonido funcionario y el bueno el, bueno, entonces puedes descargar eso. Después aquí buscas una palabra. A ver qué me dice. Su suerte. La, la... Dios, no sé qué. Otra cosa. Bueno, esto es todo. Y ahora el generador aleatorio de nombres de ponencia. Si quieres hacer un curso, un seminario, una conferencia o lo que sea, puedes darle clic. Si no te gusta el que sale. A ver qué sale. La post. Fantasia postdimensional contra la segunda epístola a los corintis. Corintios. Una crisis postsurrealista. La percepción justa posicional, la justa posición contemporánea y el bioterreno. Ah. Esta. El análisis. El análisis cyberpunk frente a la ambigüedad de Alejandro Magno. Una dialéctica postrevolucionaria. A vale. ver, Name Generator Generate Holy karaoke of Love Taxi Fantasy The Revenge Apache Death Thunder Warrior Hindu Helicopter Machine. Este es bueno. Hindu Helicopter Machine. Bueno, vale. el video es este. Y finalmente, bueno, Puedes hacer... caras vanas. Vamos a hacer una persona... Vamos a hacer el Robius, sí, el Robius Robius... Espera, Sí, Cuando hace caras pero vamos a abrirle un poco los ojos ¡Ah! yes. ¡Ah, oh, Robius! ¿Dónde está? ¿Sí? Espera, bueno, no te pases. A ver. ¿Veis? Bueno, quizás sí. ¡Ah! No. ¿Dónde le quito las gafas? No, no puede cortar las gafas. Va con gafas, ¿viste? Entonces no puede cortar el rollo. Bueno, el rollo sí es este Y así. Más o no menos, más eh, eh. o no menos, ¿no? Lo hemos casi clavado. Esas es ruedas. Vale, voy a votar. Bueno, ¿veis? puedes hacer caras aleatorias. Pedro responde que ya lo he visto antes y ya está. Os he enseñado todas las muestras. Os las dejaré en la descripción. Adiós.